Siente la ira de Kalecos! No eres rival para los Tirisgard. Suficiente charla. Es hora de actuar. Sí, sí, sí. Tengo un objetivo. Estoy listo para hacerlo.